Y del este es un video explicativo de al momento de carnar el lugar lo bueno, ideal sería tener siempre eh, un kilo de batata hervida o medio kilo lo que sea siempre que sobre mejor eh, bueno acá tenemos el harinado el polvo solo agarramos un pedazo de batata un pedazo de batata más o menos a gusto, pero lo ideal sería que sea lo menos posible para que salga seca y de grano y lo empezamos a mezclar este es el momento del encarno y preparamos para la cantidad de caña que vamos a poner, por ejemplo acá eh, cada encarnada es más o menos una, pe una pequeña porción de esto, serían cuatro encarnadas alrededor eh, lo mezclamos bien, esparcimos bien la batata en todo el harinado la vainilla alicante es la que yo uso generalmente para para que le dé buen olor, le tiramos un chorrito nada más y ya con eso es bastante invasiva entonces si fueran vainilla más económica o otras marcas tenemos que que andar eh, echándole más cantidad, con esto ya con un chorrito ya invade todo el, el harinado, digamos. por último acá tenemos el resorte que esta, esto es muy importante también que muchos no no lo hacen tenemos que dejar que el resorte quede en el medio lo apretamos lo dejamos bien en el medio le hacemos un tamaño más o menos un poquito menos que la albóndiga esto lo conocemos y otra cosa muy importante los anzuelos tienen que ir la punta Escondido y la punta hacia afuera, los cuatro de la trampa, en toda la vuelta. Y le dimos toda la vuelta a la encarnada. Escondemos los hilos, lo posible, la rellenamos un poquito más, la apretamos, muy bien apretada que quede, y nivelamos esto en el medio, que quede el centro del hilo en el medio del, de la encarnada. Y las puntas de los anzuelos están todas escondidas adentro, dando la vuelta. Esta sería la encarnada perfecta. Y ahora el momento del lance es muy importante también porque muchos se piensan que la carpa hay que tirar lejos y no. Es todo lo contrario. Balance, una balanceadita. Abajo. suficiente. ¿Eh? Dejamos que caiga, toque el fondo. Una vez que tocó el fondo, trabamos nuestro reel moverla mucho y ahí ya está lista esperamos entre media hora 40 minutos siempre siempre preferir esperarla si tuvimos muchos toquecitos la sacamos eh, la sacamos un poco antes pero si tuvimos cero actividad la dejamos así como está porque la pasta está ahí y lo van a comprobar cuando la saquen antes así que y bueno a esperar el pique ahora espero que le haya servido Salida de pesca hacia Laguna Tablillas, junto a Miguel Corrado, Chirola Gómez. Acá le mostramos el peaje, 120 pesos. Bueno, acá tenemos la carnada El Catu. Miren las porciones que son espectaculares. Bien. Contale un poquito a la gente, kilómetro de Ruta 2, eh, para el programa del, de Pescador y también Pesca de Aventura. Contale a la gente dónde estás y horario. Estamos en el kilómetro 112 de la Ruta 2. Y 200 y, y el horario es de 3 de la mañana a, de corrido hasta las 9 de la noche. ¿Tenés algún teléfono por si alguno viaja ahora, viste, que arranca Madariaga sí. full sí, sí, sí. para que te llame y te diga, me preparás la carnada que paso, la junto? Viste que la gente quiere correr en el auto, no quiere quedarse. ¿Verdad? ¿eh? verdad. Porque para quiere esto, llegar rápido. Lo pusimos justamente para eso. Y, y, y explicamos de que nos manden mensaje para no, no pase esto de esta fecha. Ah, bien. Tenés eh, WhatsApp o. WhatsApp es 2241 54. 44, 49 Bueno, acá estamos, como dijimos, rodeando la Laguna Chascomús Miren qué linda que está Un día espectacular Acá estamos con Chiro Con Corrado Y bueno, acá doblamos hacia la izquierda Por este camino de tierra Fijeron que tienen ahí Un paraje de la policía Y acá Estamos Yendo hacia Laguna Tabrillas bueno, en el recorrido del camino de tierra, como ven, está el cartel, para que vean, el portugués, el y el número de teléfono, 8 kilómetros y ya llegamos al pesquero. Me presento, Hola. soy Matías de Torneo, eh, dueños dueño del de pesquero, de esta brilla, pesquero portugués, eh, con mis socios no en estar, tiramos la curia Le vamos a contar un poquito lo que tenemos. Contamos con proveeduría, baños, 3000 metros de orilla muy amplio el lugar, contamos con un baño químico de otro lado y alquiler de bote con motor y sin motor, y también contamos con eh, el servicio de guía, Marcelo Trabazzo. Bárbaro, contame, tirale el teléfono, ¿Y si tenés algún Facebook, si tenés algún WhatsApp, para que se comuniquen con vos bueno y que reserven su lugar de pesca, ¿no? Pues en comunicarse, mi teléfono es, es 2241 580383 si lo pueden buscar en la página eh, tiene Instagram y Facebook, eh, el portugués, quiero el portugués.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 Vamos, Maco. Ahí viene. Esa boya te dio un muy buen resultado. Vamos a mostrar la boya, Miguel. ¿eh? Una palito española. ¿eh? Vamos a mostrarle la, la profundidad que estamos trabajando. Más o menos unos 15, 20 centímetros. Sí, sí, sí, pero nosotros 10 centímetros. Bueno, les voy a mostrar el horario para que vean. ¿eh? 9 y media pasada. Hace 15 minutos. Sí, 15, 20 minutos que ya estamos y vamos a mostrar las piezas que ya tenemos. ¿eh? Con Miguel un doblete, metió un doblete, las boyas españolas palito están rindiendo muy muy bien. Vamos Miguel, eh, o el doblete, levantar la caña toda completa. Doblete en tablilla. de esta marca el termo no se puede hablar. Tiene un tapón de giro de 360 grados que no hace falta desenroscar todo para poder llevar el agua para tomar mate. O se puede tirar agua de cualquier lado que pueda usted el termo. Y el detalle más importante del termo, la calidad lo hace la calidad del material. Es doble acero, al ser doble acero y un aislamiento donde la temperatura interna no, no pasa a la temperatura exterior. Por eso mantiene muy bien el agua. En definitiva, es un termo que está aprobado para los bolsos. El tapón es de primera. Tiene tapa que lo puede usar para cebar, para tomar un trago, para café. 24 horas de agua caliente y 24 horas de agua fría. Pero esta oportunidad lo vamos a sacar en promoción con un 20% de descuento. Era 9.950 pesos lo puede pagar hasta en 12 pagos sin recargo y si lo hace por transferencia o en efectivo tiene un 30% de descuento Hola, qué tal, buenos días, cómo les va? Bueno, les presentamos las nuevas instalaciones de Bayo Argentina Nosotros estamos ubicados en el barrio de Caballito, capital federal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 Y con carnada. El servicio incluye guiada de pesca, combustible, carnada y almuerzo. Comunicate al 549-3364-026359 o en Facebook LED de River Run Villa Constitución. Hola, bueno Adrián, novedades en Edunor, Funcionando este afilador de cuchillos eléctrico. Ideal para lo que sea restaurante, de casa que que de comida bien, o algún dos chef. Dos cuchillas de afilado y dos cuchillas de no, acelerado. O sea que te está asienta, está te afila decisión. y te asienta ¿Eh? al mismo sí, tiempo. Sí. Buenísimo. ¿Eh? Está en oferta. Tiene más que consultar nuestro número de WhatsApp o por Instagram o por Facebook. En la Salada Grande de Madariaga pesca a los grandes matungos junto al guía José Vargas.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 Comunicate al Whatsapp 11 40 39 35 33 o al teléfono 4773 36 36. Visita wwwclub medio pescadorescomar haciendo otro muy lindo pejerrey de 30 centímetros, ¿eh? una pesca muy linda, ¿eh? todo pejerrey perico. Es para que la gente sepa dónde estamos pescando y tenés el pocito, como sí, dices. Este ¿eh? es el pocito. Este es el pocito. Así que la gente que te llame por teléfono vía WhatsApp, se viene a buscar acá a orilla, este lugar espectacular que están dando unos pejerreyes muy, pero muy Miguelito, otro peje más, acá, otro pejerrey más hermoso, del piquito como se ve Miguelito, para la devolución, vamos. Bueno, acá les vamos a mostrar, hoy le había mostrado el horario y el cajón, ahora fíjense, son 10 y 5 de la mañana y miren cómo está el cajón y qué pejerrey, eh. estamos todos pejerrey casi de 30 para arriba, muy buena pesca en tablillas.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 artículos para dorado, para telerina bueno, queríamos mostrarle más que nada algunos riles de acá de los que disponemos eh, acá tenemos más que nada lo de la línea Shimano desde gamas más bajas hasta gamas más altas eh, modelos de la línea SLX en sus distintos tipos, SLX Común, SLX XT, SLX DC en el control digital después tenemos algo de la línea Curado Curado 201K eh, Curado DC también algo que también ya lleva mucho tiempo en el mercado, Caenán, son dos riles de bajo perfil, más que nada para la pesca de, de señuelos. Hoy está ambientada para un montón de otros tipos de pesca, pero bueno, es más comúnmente utilizarlo en la pesca con señuelos. Miren ¿no? manija izquierda, manija derecha y en distintas velocidades de recuperación. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas. Piper pesca de Mariano Piperno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 82 44 73 11 Facebook Excursiones de pesca embarcados muy lindo, Espectacular. Muy, bueno. eh, muy bonito, chico. muy bonito ¿Eh? 20 centímetros, eje rey muy vigoroso, mirá que, que lindo color Ah, espectacular Vamos a ver la boquita no Deja reír ah. Bueno, se están rindiendo las bollas Bien, bien acá venimos con el guía Juan otro más mañana espléndida muy buena pesca cambió de línea eh, está probando varias líneas el guía para que cuando usted venga ya va a saber con qué pescar eh. miren miren qué hermoso peje rey eh. bueno ahora está con super superflot Y bueno, y contale los servicios que tenés, que como, como vemos acá, que ahora vamos a mostrar después, tenés sillita, tenés todo muy bien organizada la lancha. Bueno, eh, generalmente la pesca, eh, bolla chiquita, se social, bolla chiquita, porque el pescado de cierta resistencia te deja, pica más o menos 5 o 10 centímetros máximo. Así que bueno, y a qué número de teléfono se tiene que comunicar para, bueno, contratar tus servicios acá en la laguna. Bueno, mi teléfono es 02247